Nuevo sábado aquí en el canal de Gabi Olmedo Y Gaby Yankee va a decir ¿Por qué? No tengo idea Y es que vamos a hacer el tag de News, boludo Y es que vamos a hacer el tag de Aqua Bien, Aqua des Bien, repetir lo mismo que dije la semana pasada Si alguien lo quiere hacer es libre de hacerlo Tanto hacerlo en un video de YouTube como para empezar un canal O te quedaste sin contenido como yo Hacer un posteo en Twitter, Instagram, Facebook o donde se te cante fotolog Por si querés fotolog, porque si tenés fotolog, bueno, fotolog también se puede eh, Lo que sí, eh, o TikTok también Lo que sí me gustaría que me lo pasen, viste, para que yo pueda verlo y ver eh, ¿qué, qué le gusta a la gente ¿Qué, qué, qué, qué, qué? Porque cada persona es un mundo, como siempre digo Así que, sin repetir, esa es la única regla de este tag Empecemos con el tag de Aqua Integrante favorita ¿Quién es capaz de dudar que Bello es mi personaje favorito? Ahí lo dice Canción favorita y Naritai Aquarium ¡Fa! Yo también me quiero enamorar de en un acuario ¡Au! Lo que sí, no entiendo, no entiendo, no sé si acá en Argentina o acá en capital hay acuarios Si bien en el zoológico que estaba en, al lado de la rural sí había Ahora ya no está más el zoológico Y si yo quiero ir a ver peces me tengo que tirar al riachuelo ¿O oh, no? ¿Canción que te llene de alegría? ¡Gimo! ¡Gimo! Eh, Dash es una de las canciones de mis canciones favoritas porque tiene esa magia, esa energía básicamente es como tomar un Speed, un Vodka... vodka un Speed, una Monster y un Red Bull juntos de eso todo se genera y Dash. así te llena de energía, yay ¿Canción que te ponga triste? Ya, ya nos ponemos sad bueno, mi canción, la canción que yo elegí con la que más triste me pone Sería Soramoko, Koromo Mo Hareru kara". Cuando escucho esa canción más en vivo eh, Me parte el alma Me parte el alma más que nada por su significado también Se nota que... que ah, ya me puse sad porque me estoy acordando y la coi... <risa> ¿Qué es esto? O Opening favorito Aurora Jumping Heart <risa> Ending favorito Yume kataru yori <risa> yume Utau yume wo kataru Canción solista favorita. Acá hay uno de los cambios con respecto al anterior, al que hice hace unos años, y es que en ese momento estaba basado y ahora es como que tengo gusto de los god. In this unstable, in unstable world mother, que te parió. ¿Cómo carajo se pronuncia un estable? ¿Cómo carajo significa inestable? inestable en inglés? ¿Qué, ¿Qué carajo? Se, ¿Cómo se pronuncia? ¿La Col? Subunidad sub sub favorita. favorita. Bueno, acá puedo decir dos, porque si bien para escuchar Guilty Keys es eh, mi favorita, si a mí me dan para elegir a alguien para ver tanto en conciertos o algún Nikonama, elijo Sharon. Sharon, de eso. Canción favorita no, de Aceria sí, sí, sí, sí. Acá no voy a mencionar mi álbum favorito Porque el álbum favorito simplemente sería el recopilatorio Así que no cuenta algo favorito Así que mi canción favorita de Aceria de Sería toricórico Please canción, canción favorita de Sharon Genki Senkai uh -huh. <tose> <tose> No se vio pero levanté la pierna también Como que yay Canción favorita de Guilty Kiss You calling, calling, Guilty Kiss <risa> verdad, tomé café y bueno, es lo que pasa Guilty Night, Guilty Kiss Vamos a decirlo así porque si no, quedo como un boludo Más de lo que ya soy yeah. Single favorito si repitiera acá, sería Coini y Naita, Aquarium, pero como dije, sin repetir, me siendo el favorito, sacando Coinarita y Aquarium, sería Mi taken Horizon. Yes. Canción favorita de la película. Bueno. Durante mucho tiempo, bueno, de hecho, es la segunda canción que me, la, me planta lágrimas. Me planta lágrimas más si veo la película. Sería Next Sparking. Toma la nai, Toma la <risa> Canción favorita de Saint Snow We love music Days in White Town Bien, que temazo la concha que... que te parió, temazo Episodio favorito Episodio favorito Episodio 9 de la temporada 1 Miyuku Dreamer o joven soñador O joven soñadoras en este caso Sí, la verdad es que es el capítulo que más triste me pone, y contento la resolución también, es como que, ¡guau! Wow. Love Live, sin duda, Love Live tiene más desarrollo que toda serie juntas. o sea, en dos temporadas, en 26 episodios ya te, te cuentan una narrativa, te cuentan todos los temas. Love Live es un es un anime muy serio, aunque no lo parezca, es un seinen, no es un show, no, es un... ¿cómo se llama? Bueno, no, es un seinen directamente, wow. Chupala, Tai con Titan. Álbum ah, favorito? Coinina y Tai Aquarium. Acá repito, bueno, sí, porque bueno, acá no me quedo otra que repetir. <risas> Dúo o trío favorito. Jim <risas> hay Matan, Summerlight. Ship, ship favorito. Mi ship favorito sería un barco velero. Ah, ¿entendés? Ship, porque es bar... qué chiste de mierda. <risas> ¡Qué chiste de mierda! Bueno, básicamente mi chip favorito si hablamos de anime sería... Eh... Dikoshiko! Dikoshiko se decía, no estoy muy seguro, la verdad es que ese contraste está muy bonito. Aunque si hablamos de la Seiyuu... ¡Anshukadesho! <risa> <risa> ¡Peloto! Momento triste en vivo. Bueno, acá no hay mucha duda, o sea, acá no hay mucho misterio. En el momento que Aqua se separa, les voy a decir que ese me va a ser mi momento más triste de toda la existencia mundial. Y me tiro por la ventana que tengo acá al lado. Pero, como eso todavía no pasó. Todavía, exactamente. Este, voy a elegir en el momento, en el First Love Live. Ya sabes de qué, me, a qué me refiero. Cuando Riki Ako tocó el Omoiyo Hitotsu Ni nare", Que se quebró completamente. Te entiendo, hermana, te entiendo completamente. No me pasó. Pero crean que... Créanme que... Esa sensación debe ser muy jodida, ya que es verdad. Nosotros sentados en nuestros sillones, en nuestras mesas, en nuestras mesas en nuestras sillas, decimos: Va, canta, para esto te pagan. No, el pánico escénico no se te va, sino más. Por ahí sufría antes, o por ahí nunca lo sufrió. Por ahí vos nunca lo sufriste, pero cuando estés encima de un escenario. yo también le quería dar un abrazo a Arika de colapta que te parió. Momento feliz en vivo. Mercancía de agua Mercancía, por Dios, uff, esta, ah, por Dios Este va a ser complicado, ya que es lo que más tengo, primero que nada la remera, la remera que mandé a imprimir directamente los símbolos, porque quería tener los símbolos, si bien el siguiente remera iba a ser el de Muse curiosamente cuando volví al lugar ya no estaban, o sea, no, no es que desaparecieron de la nada, sino que quebraron, cerraron directamente, y eso que estaba barato. Así que me gustaría uno de Muse también, con los símbolos de Muse, también de Nishigasaki y por supuesto de Riera. Demonio. Por si no lo creen, yo salgo así a la calle con esto, así que todo empoderado y digo. ¿Qué miras? La coña. Linatai, lo compré comprar Linatai este en el evento, en el primer evento que fui de Love Live. de más tan De Net Sparkling. La verdad que ahora que me acuerdo de la canción quiero llorar mucho, quiero llorar muy fuerte. Está lleno de polvo acá. Después le pego una repasada. Esto es un fanart, pero técnicamente es de... Está, tiene agua tan abelló, así que sí, lo hizo Chris. Hizo el que, el que hizo la portada directamente del Gaby Olmedo, solo con Sarah algo Tengo el cuadro también, que este sería la miniatura del video. O sea, wow. <risas> Sacar capturas para después hacer la miniatura. Qué crack es eso. Tengo el póster de, de Aqua. Este... Obviamente todavía no lo pegué porque está acá. Nunca lo llegué a pegar realmente, así que bueno, eh, este sería el póster, la imagen que es, es del póster. A ver, ¿qué más? También desde este, este, esto, que nunca se llega a ver prácticamente. No sé de dónde lo compré, pero eh, bueno, está en no lo que es Tiene buen detalle, eso sí, tiene buen detalle. No sé de dónde carajo lo saqué. Ya me olvidé completamente. ¡Ah! Por supuesto, ¿cómo me voy a olvidar de esto? genki senkai Day Day Day Sí, de hecho, es el original. Curiosamente, también tengo el coin Narita Aquarium. ¿Por qué piensan que es mi CD favorito? Porque lo tengo. De hecho, si no lo tuviera también sería mi CD favorito, así que no sé para qué lo digo. Acá adentro está el Blu-ray también, el, el Blu-ray, claro. Es el de 60 fotogramas por segundo, por eso es que es el que está en el canal, me parece que lo subí, me parece al final Este, es curioso porque tengo estos dos CDs originales Pero... Pero curiosamente mi, mi CPU no tiene reproductor, mi, no tiene reproductor de DVD De CD, no, nada Es como que lo compré simbólicamente, porque nunca lo iba a escuchar, o sea, tengo Spotify, ¿para qué lo quiero? Obviamente, es para apoyar a la franquicia y me gustaría tener muchos CDs más Claro, claro, por último sería el que está allá atrás Te vi Si les sorprendió el First Fan Book de News, Vean lo que es El First Fan Book de Aquades O sea mi, Mira lo que es Mira, aprecia, aprecia Jeje, <ríe> Aprecia lo que es esta obra de arte, o sea 20. ¿Cuántas páginas eran? 162 páginas de ricura Iba a decir de buen arte, no sé por qué dije ricura. Literalmente tiene lo que sería el primer, la primera parte del manga de Aqua. O sea, tiene el primer manga. Curiosamente, le voy a decir una curiosidad. A ver si lo encuentro así rápido. La la primera persona que chica recluta para ser school idol es Kanan. Kanan es la primera integrante que se unió, técnicamente. En el manga de Aqua de, Sí, de Sunshine sería Pero sí, esto tiene bastante, bastante, bastante contenido Es una locura o sea, Cada vez que me lo pongo a ver Está pegajosa esta página ah, este, Cada vez que me lo pongo a ver digo guau, Que tengo que tener mucho cuidado Y es, tiene una calidad de, la, de su hermana Es una locura no. Te juro que es una auténtica pasada esta, Este álbum, este, álbum, este, este fanbook que me encantaría tener más, pero no de Aqua, sino de. Ya de Nichigas que me gustaría tener el primero. Pará, pará, pará, pará. Me olvidé de mencionar algo. Acá estás. Y es la primera de yo. O sea, ya lo habían visto, pero bueno, necesito. Está arrugada, como yo, pero bueno. Ah, ya no huele a rey. <risa> Obviamente no usé esta remera, pese a que me gusta mucho, no usé esta remera porque, como vieron, cuando mostré el, el blanco, el contraste del, con la luz no me favorecía. O sea, no favorecían para nada el video, así que por eso lo descarté. Sello, dale, dale, vamos con el sello, sin repetir. Acá me voy a poner mi propia regla. Yuka yu, no puede ser nombrada. Es helicóptero. Listo, ya pasé el helicóptero. Como dije, acá no puedo decir, no puedo nombrar a Yukashuu -Yu porque si no Yukashuu -Yu sería para todo y así no vale Así que sin Yukashuu, Seyu. Seyu más bonita Bueno, sacando a, a Yukashuu -Yu sería... Subawa ¿No vieron lo que es Subawa? O sea, es preciosa O sea, si, si, si no tuviera Yuka, yo leí le... Seyu, con la mejor voz Bueno, acá no hay ninguna duda, o sea, acá no iba a decir nadie más que Aikian ¡Ay, que ¡Qué voz que tiene! O sea, tiene la mejor voz de agua. Es... Oh, me encanta, me fascina. No sé por qué estoy cansado. Seiyu con la que tendrías una cita. Lo mismo que sería con... Uchi. O sea, me imagino a Anya con un vestido con sus piernas gorditas. Con un vestido, pero no tengo muy claro el color, porque... Claro, depende del día y todo eso. Es como que la imaginación no llega a volar. Pero con esas piernas... Ah, oh. <risa> ah, mi padre. Seiyu, con la que irías a un karaoke. Bueno, a un karaoke, claramente, como había mencionado antes, es ir a un karaoke, cantar, tomar cerveza, tomar, tomar cerveza y seguir cantando. Y quién mejor que Kinchan para que te acompañe, o sea Kinchan, Kinchan. Kin de hecho, sí, de hecho, es curioso, pero una cervecita o dos con con Kinchan estaría bien. Seú con la cual te casarías. Claro. Este ya es el último ¿Con quién me casaría? ¿La vista a de Arisa? deja, yo, yo soy el amo de casa, vos haz el resto ¿Eh? No era así Le hago de todo hasta la comida, o ¿sale? <risa> ¡Aguante la gravura, idols! Yeah. <risa> ¡Gomenasai! Y finalizamos acá lo que sería el tag de Aqua. La semana que viene llega el tag de Nishigasaki, el de Rira. No sabemos si va a salir, pero vamos a hacer todo lo posible por traerlo. Así que espero que lo hagas. que Realmente me llenaría de ilusión que alguien lo hiciera. El de Muse nadie se animó. Aunque sí, uno en, el, en los comentarios lo hizo. La mitad, pero lo hizo. Y eso, eso es muy valorable. Como dije, lo dejo en la descripción, lo que serían las preguntas. Lo pueden copiar. Lo pueden hacer en el... En la cajita de comentarios. Yo no tengo ningún problema. Con tal de que lo hagan, yo estaría muy contento. Y si no lo hacen, me van a romper el corazón. Sensuku Seijin Soro Garano. Que iré nos vemos. Créanme, terminé de hacer este video ya. Uff, me saqué un peso de encima. Me saqué un peso de encima. Intentemos hacerlo otra vez en unos años. Aunque capaz que con agua nunca cambie. Nos vemos. Nos vemos.